México me devuelves Chiapas por favor. Guatemala, ¿cuántas veces entenderás que nunca te lo daré? México te devuelvo tu antiguo territorio. En serio, gracias. Oigan Centroamérica. No queremos hacer la Unión Centroamericana. Oigan Panamá, Ecuador y Venezuela. Sí, volvió a ser la gran Colombia. Ahora voy por ti, Argentina. Verás que perderás. Ah, no. Adiós, Argentina. Únete a mi Centroamérica. Okay. Prepárate Colombia. No podrás conmigo México. Ah, no. Últimas palabras. Reversa. Ahora es el gran imperio mexicano. Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica agarren territorio y de paso el de Colombia. Gracias México. La tam ¿Qué? ¿Eh? So. Y ustedes no se salvan. África. ¿Qué? So. Europa, hacia y Oceanía, únanse a mí. Ahora voy por ti, Rusia. Te declaró la guerra, Puerto Rico. Adiós, Rusia. Dios a ti. Dios, Puerto Rico.